¿Para qué voy a esperarte si no pides que yo vuelva? Si no pude ni mirarte cuando te daba la vuelta ¿Para qué voy a esperarte si no pides que vuelva? Si no pude ni mirarte cuando te daba la vuelta ¿Para qué voy a esperarte? A ver si te da la vuelta Si todo lo que dejaste no quieras, fuma más y te me leas. tú me y me leas, aunque ya no me no Siempre que algo de nosotros que intento que ya no duela demasiado, Jaime y nena, estoy en fly y todo vuela. no leo de focos somos unos locos que no se frenan, acabamos en el foso tu cuerpo pozo y todo quema Yo te miro no sé lo que siento, mi historia llorada encima de mi cuaderno. Un lapicero escribiendo cuentos, la cuenta soldada no termina muerto. Compate mi cama pa' ver si me suena Con el coche a cinco mil ya mi nadie me frena Yo estoy ya como Jordan a suelo ¿Para qué voy a esperarte si no pides que yo vuelva? Si no podía ni mirarte cuando te daba la vuelta ¿Para qué voy a esperarte si no pides que vuelva? Si no puedo ni mirarte cuando te daba la vuelta Si me da la espalda yo te agarro del culo Qué pena que no nos hagamos mal desayuno y el desayuno en la cama era el que a mí me entraba más del mundo Yo esa me decía que cuidara con la policía Si a mí me deba igual si la que pillaba en la misma cabeza. Estoy contigo, bebé te voy a dar Pero mi corazón otra quiere llevar Hace tiempo me hizo daño pero allí quiero estar Pero allí quiero estar ¿Para qué voy a esperarte? A ver si te das la vuelta Si todo lo que dejaste ya no me merece la pena Es triste que ya no quieras, fuma más y te me elevas Tú me fuiste y me elevas, aunque ya no me quieras ¿Para qué voy a esperarte? Si no pides que yo vuelva Si no pude ni mirarte cuando te daba la vuelta ¿Para qué voy a esperarte? Si no pides que vuelva